Molina Aragón se une contra la dura lucha contra el cáncer. 24 horas de natación hacen que esta ciudad intente colaborar con la causa. Desde la organización nos explican en qué consiste el reto. Encontramos en este festival solidario 24 horas de lucha contra el cáncer, natación, innovación en el que estáis todos invitados. Bueno, voy a contar un poco en qué consiste el reto. El reto consiste en que sin permanecer una persona 24 horas dentro del agua y bueno es este año vamos a tener dos sesiones de acuazumba acuallín y os invitamos a todos aquí para que ¿no? y para así Vamos a nadar y vamos a nadar por la vida hoy porque algunas personas se piensan de que aunque sufren estas enfermedades tan solas, pero hoy vamos a demostrar que todos vamos a luchar por ellas. Así que al agua a todos y cada abrazada, una vida más. Y el alcalde de la localidad, Francisco Javier Montes, declaró el apoyo del ayuntamiento a esta causa y realizó uno de los relevos a primera hora de la noche. una iniciativa estupenda, todo el mundo sabemos lo que es la de esta enfermedad y nada, único del ayuntamiento es Estamos aquí para conmemorar una lucha, una batalla que superan cada día miles y miles de personas alrededor del mundo es admirable cómo su deseo de superar las adversidades crece cada día. Sabemos que hay malos momentos, pero nos demuestran que con su fuerza de voluntad siguen adelante un día tras otro. Las familias y amigos los alentamos y acompañamos en cada momento. Ellos son quienes, con su sonrisa, nos demuestran que la vida está hecha para su presencia. Hoy nos unimos una vez más por una causa, pero no solo aquí. Estamos completamente seguros que en muchas partes del mundo hay personas, organizaciones, familias, supervivientes conmemorando el poco a poco salimos adelante y la vida. Por último, y creo que hablamos por todos y cada uno de los presentes, queremos dar las gracias a nuestros guerreros porque la vida hay que disfrutarla con optimismo a pesar de las piedras en el camino. Puede que la RAE tenga sus propias definiciones para la palabra cáncer. Nosotros preferimos desglosarla porque cada letra tiene su propio significado. La C es de capacidad, la A de ánimo, la N de nacimiento, la C de compañerismo, la E de empatía y la R significa respeto.